Saludos viajeros. soy Ursus, el bardo archivero. Es hora de comenzar el descenso en esta madriguera de conejo que es la fundación SCP. Si este es el primer video mío que ven del tema, hice una introducción que dejaré en la descripción. Además, estos videos estarán en una lista de reproducción llamada archivos SCP-ES. Ahora sí, comencemos. Esta primera fogata no será tan interesante y tal vez hasta sea un poco aburrida. Pues el SCP-ES-001 es algo extraño y confuso. Si entramos a su archivo vemos que hay más de un documento. Esto según dice es a propósito para mantener el secreto del SCP-ES-001. Son en total tres documentos. Uno es bastante corto y sirve de introducción al universo hispanohablante. Otro es algo confuso y el último está interesante pero es bastante largo. Tal vez lo lea en un futuro. Pero de momento leeré el documento corto y luego aprovecharé para leer algunas definiciones de términos importantes que son recurrentes en los archivos. Bueno, aquí vamos. Acompáñenme a la web de la fundación. Para ir a los SCPs hispanohablantes, bajamos. Le damos aquí en series scp Le damos al 1. Aquí está la lista, bajamos, entramos en el 1, y dice, SCP-ES-001, los siguientes archivos han sido clasificados alto secreto, por órdenes del administrador. Aviso general 001-alpha, con el fin de evitar que el conocimiento de SCP-ES-001 se filtre, varios archivos SCP-ES-001 no falsos, se han creado junto con el los verdaderos archivo archivos todos los expedientes relativos a la naturaleza de SCP-ES001 incluyendo el los señuelos señuelos están protegidos por un agente de eliminación memético diseñado para provocar inmediatamente un paro cardíaco a cualquier persona no autorizada que intente acceder al archivo la revelación de la, las verdadera, verdaderas naturaleza, naturalezas de SCP-ES001 para el público en general es causal de ejecución salvo lo estipulado en oculto, oculto, oculto. Cuando aparezcan estas marcas negras como pueden ver en la pantalla que están como que censurando cosas, voy a decir oculto porque hay otras marcas que declaran ciertas partes del documento como censurado y tengo entendido que son cosas diferentes Ahora continuemos Advertencia Cualquier personal no autorizado que acceda a este archivo será inmediatamente terminado a través del agente de eliminación memético Américo Navarro Continuar hacia abajo sin la inoculación memética apropiada resultará en un paro cardíaco inmediato seguido de la muerte Ha sido avisado Luego viene una imagen del agente memético. Agente de eliminación memético activado. Constantes vitales confirmadas. Removiendo enclaves de seguridad. Bienvenido, personal autorizado. Por favor, seleccione el archivo deseado. Parece que recibimos autorización para continuar. Y aquí encontramos los tres documentos de este archivo. Se supone que uno es real y los otros son señuelos. El que dice el canto del cisne y el fin de los arcángeles... Está raro, <risa> no pude terminar de leerlo. El de Anamnesis está interesante, pero es larguísimo. Ese es el que tal vez lea en otra ocasión. Solo queda el nexo de Babel, así que entremos. La autoría de este archivo es de Uncle Nicolini, como podemos ver aquí a la derecha. En la descripción dejaré su página de autores para que vayan a ver otras cosas del universo SCP que ha escrito. Ahora leeré el archivo. ítem número SCP-ES-999-EX. Clasificación del objeto explicado. Procedimientos especiales de contención no aplican. Descripción: SCP-ES-999-EX es un fenómeno que afecta a la fundación SCP. Cuyo proceso da lugar a la creación de entradas adicionales en la base de datos SCP que carecen de la etiqueta ES, que normalmente se requiere para registrar un objeto SCP. Esto ha causado un nivel de confusión entre el personal, ya que SCP-173 y SCP-ES-173 no son la misma anomalía a pesar de poseer la misma designación, excepto por la etiqueta. Intentar añadir la etiqueta resultará en la eliminación de la etiqueta después de pasadas entre 1 a 3 semanas. Paréntesis. Normalmente aquí entraría a leer los archivos SCPs mencionados, pero están solo para mostrar que son diferentes entidades y uno es bastante largo, así que los dejaré para después. Continuo. Aunque la mayoría de las instancias de SCP-ES-9999-EX carecen de una etiqueta, se ha observado que algunos poseen un sistema de etiquetado similar al seguido por el código ISO 639-1, el cual indica la abreviación de dos letras para cada lenguaje, por ejemplo, R.U. Rusia, K.O. Corea, J.P. Japón, etc. A pesar de que originalmente se creía que era de naturaleza anómala, desde entonces ASRI, entre paréntesis, Administración de Seguridad de Registros de Información, lo ha anunciado como un programa destinado a facilitar el conocimiento del origen de la anomalía en la que se ha aplicado una etiqueta. Luego vemos los tags del archivo que son autorreplicable, concepto, documento, ES, explicado, lenguaje, ordenador y SCP. Si bajamos más nos topamos con esta terminal de logueo, terminal de SCP y NET. Tenemos un usuario y una contraseña. Si le damos a confirmar, nos da acceso a más detalles. Hay que bajar mucho para ver el resto del archivo. Nos encontramos con otro agente memético. Y luego dice, signos vitales confirmados. Bienvenido, 05-13. El 05 es un nivel de seguridad y el 13... Representa el número de una persona creo Así que 13 es alguien con nivel de acceso 5 Ok, el archivo dice Propuesta de Nico Ítem: SCP-ES-001 Clasificación del objeto sin contener Procedimientos especiales de contención SCP-ES-001 es imposible de contener Descripción SCP-ES-001 es un fenómeno que afecta a la fundación SCP cuyo proceso resulta en realidades infinitamente recursivas con múltiples iteraciones de objetos catalogados en la base de datos de artículos SCP, así como en anomalías desconocidas hasta el momento. Se ha observado que las realidades recursivas se desvían, corren paralelas y en ocasiones colapsan entre sí, creando más realidades fracturadas y recursivas. Los efectos de SCP-ES-001 son observables en la base de artículos SCP, la cual se alterará de manera impredecible para listar una anomalía previamente desconocida. Aunque la mayoría de las instancias de anomalías creadas por SCP-ES-001 son únicas, recientemente se ha observado un aumento en el número de manifestaciones y apariciones del personal a través de múltiples realidades. Esto era lo que mencionaba en la fogata anterior. Esta es la explicación dentro del universo para las ramas de la fundación de diferentes idiomas. Continúo. A continuación se muestra una lista de instancias significativas de SCP-ES-001 que afectan a miembros del personal. Y aquí tenemos un montón de links a los que tampoco voy a entrar, podemos visitarlos después si quieren, pero de momento es solo otro ejemplo. ...de las diferencias entre el universo anglosajón y el hispanohablante. Y luego tenemos, lo... y luego tenemos un par de anexos. ¿Qué dicen? Anexo. Últimamente se ha observado que SCP-ES-001 afecta a otras realidades... ...con anomalías catalogadas en nuestra propia base de datos. La mezcla de miembros del personal interuniversal... ...está creando nexos a escala universal. Aumentando así el número de anomalías contenidas por la fundación SCP. Anexo 2. La tasa de dispersión de SCP-ES-001 ha aumentado. Se han observado efectos de la anomalía que afectan a la realidad actual y a otras realidades paralelas. La velocidad a la que los nexos se manifiestan y los miembros del personal se ven afectados por SCP-ES-001 se está volviendo imposible de catalogar adecuadamente, lo que podría resultar en una brecha de información a gran escala en un periodo de tiempo relativamente cercano. Y luego tenemos, por último, una especie de carta o email, que dice... Mis amigos, cuanto más investigo SCP-ES-001, más me doy cuenta de que sabemos muy poco al respecto. Tenemos una idea de cómo funciona, y sabemos que entreteje las realidades entre sí, las conecta y a veces las aleja. A través de esto nos hemos enterado de la existencia de otras fundaciones que existen a través de realidades que nunca consideramos posibles. Tanto si hablan inglés como si están obsesionados con golpear a los tiburones, esta referencia aún no la entiendo. Necesitamos comunicarnos con ellos. Si trabajamos juntos, podemos intercambiar conocimientos y encontrar una forma de contener las brechas de información y ralentizar la tasa de manifestación de nexos. Por esta razón, sugiero que permitamos que SCP-001 siga su curso. Esta es la única forma en que preveo que podremos no solo contener SCP-ES001, sino también aprovecharlo. Me gustaría presentarles el proyecto para crear una Intertopología de Nexo Transontótico o INT para abreviar. A través de esto podremos reunirnos, intercambiar información y cooperar. Espero que vean el valor de mi propuesta y espero con interés la votación. Firma 05-2 este mensaje ha sido leído por 05-1, 05-3, 05-6, 05-8, 05-10, 05-11 y 05-12. Y por último tenemos los tags. Autorreplicable, clase esotérica, concepto, documento, ES, explicado, lenguaje, meta, ontokinético, ordenador, propuesta 001, SCP y Shark Punching Center. El link de int nos lleva... A una sección de la web en inglés donde están un conjunto de traducciones de otros idiomas. Tenemos inglés, ruso, coreano, chino, francés, polaco, español, tailandés, japonés, alemán, italiano, ucraniano, portugués, checo, chino tradicional y vietnamita. Y este es el logo de la fundación en español. Si hacemos clic nos lleva a la web hispanohablante de la fundación. Que por cierto parece tener una dinámica de octubre aquí en los banners que dice bienvenidos al SCP Tober 2022, un trabajo colaborativo entre Homosu, Expedientes 34 y la rama hispanohablante de la fundación SCP. Para participar simplemente debes dibujar lo especificado en la lista aquí debajo y subirlo a tu red social de preferencia con el hashtag SCP Tover guión bajo, día, reemplazando día entre paréntesis cuadrados Por el número del elemento dibujado correspondiente a cada día del mes de octubre Cada número de la lista tiene un enlace que lleva al elemento a dibujar de cada día Si mantienes el cursor o el dedo en móviles Sobre el elemento podrás obtener algo de información extra al respecto Y sí, aquí tenemos eh, información, dice hashtag de hoy ssptober 2022-3 que es esto de aquí así que si son personas dibujosas pueden entrarle al desmadre pero volvamos a la web principal aquí a la izquierda hay muchos links para ver los archivos hispanohablantes le damos en ssps al 1 y aquí tenemos la lista ya entramos en el primer archivo y en la siguiente fogata entraremos en el segundo, pero de momento iremos a la sección de información operacional, donde tenemos niveles de autorización de seguridad, clases de objetos, instalaciones de la fundación y destacamentos móviles. Esto es mucha información, así que comenzaremos por clases de objetos para que vean cómo se clasifican en los archivos. Y luego veremos por encima los niveles de autorización de seguridad. En fogatas posteriores consultaremos estas secciones cuando encontremos términos que no conozcamos. Ok, clases de objetos. Existen clases primarias y clases no estándar. Las clases primarias son las clasificaciones de objetos más comunes utilizadas en los artículos SCP y constituyen la parte fundamental de los objetos y son seguro, Euclid, Keter, Taumiel, Neutralizado, apoleón y Arcon Las más usadas son seguro, Euclid, Keter y Taumiel. Cada una tiene su explicación, pueden ir a leerlo a la página si quieren, pero para no hacer esto demasiado aburrido aquí abajo viene una guía rápida para identificar objetos. Se llama la prueba de la caja y funciona así. Si encierras al objeto en una caja, la dejas en paz y no pasa nada malo, entonces es probable que sea seguro. Si lo encierras en una caja, lo dejas en paz y no estás completamente seguro de lo que vaya a pasar, entonces es probable que sea Euclid. Si lo encierras en una caja, lo dejas en paz y se escapa fácilmente, entonces es probable que sea Keter. Y si es la caja... Entonces es probable que sea Taumiel. Las demás clases de objetos las dejaremos para cuando nos las encontremos en algún archivo. Y antes de pasar a la siguiente sección, si se preguntan qué es Keter y Taumiel, ¿de dónde vienen esos términos? Tengo entendido que son términos que vienen de la cábala. Según sé, Keter significa corona. Sobre Taumiel no tengo idea. No voy a pretender saber qué significan, solo lo menciono por si se lo preguntaban. Y si alguien sabe más al respecto o me puede pasar referencias para leer, les agradecería la info. Pueden dejármela en los comentarios o enviarme mensajes por Instagram o Twitter. Ok, por último, esta noche veremos los niveles de autorización de seguridad. Como pueden ver, hay 6 niveles de seguridad que van del 0 al 5, siendo 5 el más alto. Cada nivel da acceso a un poco más de información. En los niveles más bajos, puede que ni siquiera sepas que la fundación trata con cosas paranormales. Mientras que en los niveles más altos puedes tener contacto directo con las entidades contenidas. Luego están las clasificaciones de personal y los títulos de personal. Esto también lo iremos viendo sobre la marcha. De momento lo que necesitan saber es que el personal clase D son las ratas de laboratorio de la fundación. Se les considera desechables y se usan para interactuar directamente con entidades desconocidas durante experimentos. Y se refiere a estas personas dentro de los archivos como el sujeto o los sujetos. Y con esto finalizamos la introducción a la fundación SCP-ES. No sé si debí hacerlo todo en una sola fogata, pero como dije...